había visto pues estaba aquí preparando una conferencia para para una persona y, y, y no me había dado cuenta que estaba la cámara grabando pues andaba pensando que corcho qué difíciles están siendo estos tiempos ¿no qué dura la, el, el camino cantidad de baches y qué profundos son todos esos baches y qué grande es el reto al que hay que enfrentarse todos los santos días. Lo conozco bien, lo veo, lo he vivido también, no te creas que no. Pues sabes que... Estaba pensando un poco en qué en voy a hablar con, con esta persona. Que la conozco ahora y sé que tiene una situación realmente complicada y desesperada. tiene Su establecimiento lleva toda la vida... Trabajando y ha tenido mucho éxito Bueno, pues estaba pensando que lo único que le puedo decir es mi experiencia Le puedo decir que yo también he sufrido todo eso Que yo he tenido ya varios negocios y que ahora en esta etapa de mi vida En la que ya tengo bastante experiencia y he pasado por muchas cosas Lo que he hecho ha sido reinventarme Me he transformado, he sacado todos mis talentos He sacado todo lo bueno que tenía dentro de mí Me he formado he visto las cosas desde otro punto de vista y he utilizado todo esto esta tecnología que la tenemos tan accesible y tan a mano y tan barata porque en muchos casos es económica pero es que hay tanta gente que no entiende que no se da cuenta que el marketing que el visual merchandising que el escaparatismo que el crecimiento personal que las redes sociales todo eso vale para los pequeños comercios que vale para los empresarios autónomos que están día a día sufriendo y padeciendo por conseguir mantener ahí su negocio bueno pues eso es lo que tengo que hablar ahora con esta persona y de todas maneras también te lo comento a ti ya mira en esta web vas a poder encontrar varias soluciones y vas a poder encontrar sobre todo una cosa importante ese lazo esa guía ¡piam! que te tiro ahí para que tú puedas agarrarte para que te puedas enganchar y puedas si quieres el que trabajemos juntos yo puedo formarte puedo ayudarte a hacer las cosas puedo hacértelas también si quieres pero a mí lo que me gusta es trabajar con la gente me gusta ese contacto íntimo en el que podemos conseguir poco a poco ir sacando y desmenuzando tantos talentos, tanta experiencia y conseguir sacar adelante un negocio tan rico y que tanta falta hace en este país bueno, echarle un vistacito por la por la web, y si quieres algo pues ya sabes, tienes contacto conmigo yo voy a seguir que, que uh, se me pasa el tiempo chao, nos vemos